Bienvenidos a este mini vídeo docente modular para la asignatura de complejidad y computabilidad correspondiente al cuarto curso del grado de ingeniería informática de la UNED. Mi nombre es Carlos María Ruiz Ruiz y el ejercicio que vamos a tratar es el 115 que corresponde a comprobar una secuencia de movimientos en una máquina de Turing. Pues bien, primeramente debemos saber qué es una máquina de Turing y cómo está definida. Por máquina de Turing entendemos un modelo matemático de cualquier posible computación consistente en un autómata que es capaz de implementar cualquier problema matemático expresado a través de un algoritmo. Destaca su simplicidad, lo que hace es manipular símbolos sobre una tira de cinta siguiendo una serie de reglas, pero a pesar de esta simplicidad puede adaptarse para simular la lógica de cualquier algoritmo de computador, de ahí su enorme potencia. La máquina consta de una unidad de control que puede encontrarse en cualquiera de un conjunto finito de estados. Hay una cinta dividida en cuadrados o casillas y cada casilla puede contener un símbolo de entre un número finito de símbolos. Inicialmente la entrada, que es una cadena de símbolos de longitud finita, elegidos del el alfabeto de entrada, se coloca en la cinta. Las restantes casillas de la cinta, que se extiende infinitamente a izquierda y derecha, inicialmente almacenan un símbolo especial denominado espacio en blanco, que es un símbolo de cinta pero no un símbolo de entrada. Existe una cabeza de la cinta, siempre situada en una de las casillas de la cinta. Inicialmente, la cabeza de la máquina de Turing señala la casilla de la cinta más a la izquierda de las casillas que contienen la entrada. Un movimiento de la máquina de Turing es una función de estado de la unidad de control y el símbolo de cinta al que señala la cabeza. En un movimiento, la máquina de Turing pues por una parte cambia de estado, luego escribe el símbolo de cinta en la casilla señalada por la cabeza y también moverá la cabeza de la cinta a izquierda o derecha. Esta función indica los cambios de un estado a otro en función de las instrucciones que se reciban y en nuestro ejercicio pues, hay una tabla en la que podemos observar su funcionamiento. Vamos a ir a la definición formal de la máquina de Turing. Una máquina de Turing puede ser definida mediante la siguiente septupla. Q, que es un conjunto finito de estados de la unidad de control. Sigma mayúscula, que es un conjunto finito de símbolos de entrada. Gamma mayúscula, el conjunto completo de símbolos de cinta sigma, siempre conjunto de gamma. Eh, delta, que es la función de transición, cuyos argumentos son un estado y un símbolo de cinta X. Y el valor de delta, de QX, si está definido es PYD, donde P es el siguiente estado de Q. Bueno, vamos a ver aquí. Eh, y es el símbolo de gamma, vale, los símbolos de cinta, que se escribe en la casilla señalada y de pues es una dirección que puede ser izquierda L de left o derecha R de right también hay un estado inicial vaya vale. vale Q sub cero un estado inicial un elemento de Q en el que inicialmente pues se encuentra la unidad de control y tenemos también B, un símbolo en blanco, el espacio en blanco, que pertenece a gama, pero no a sigma, no es un símbolo de entrada. Aparece inicialmente en todas las casillas, excepto en aquellas en las que se almacenan los símbolos de entrada. También tenemos F, que es un conjunto de estados finales, o de aceptación, que es conjunto de Q. Bueno, finalizada la introducción teórica, vamos con el enunciado del ejercicio propuesto. Sea la máquina de Turing M, dada por la tabla siguiente... Eh, que se muestra con f igual q sub 4, refiriéndose al estado final o de aceptación, con r igual a la derecha, l igual a la izquierda, que esto se refiere al movimiento de la cabeza lectora, y el símbolo en blanco, entonces para la entrada 000111, la secuencia completa de movimientos es la siguiente que se muestra, que es todo esto. Y entonces hay que decir si esta afirmación es verdadera o falsa. Pues bien, eh, la tabla indica qué movimientos hace en la cabeza lectora, desde qué estado partimos y a qué estado llegamos. Además, qué debe hacer cuando la cabeza lectora lea un 0, un 1, una X, una Y o un símbolo en blanco. El estado de aceptación es Q4, ya que, como vemos, pues no hay ninguna función definida para dicho estado. La secuencia completa de movimientos, según el enunciado, pues debe ser esta. ¿Vale? Entonces, vamos a proceder a comprobar paso a paso si esta aseveración es cierta y la secuencia se corresponde con la entrada 00011. Partimos del estado inicial, q 0, y la entrada 000111, como hemos dicho. ¿Vale? Desde aquí vamos a ir comprobando que las siguientes secuencias son conformes a lo que indica la tabla. Cuando el estado q 0 y se lee un 0, pues como vamos a ver en la tabla, ¿qué sucede? Que la máquina pasa al estado q 1, se sustituye el 0 por una X y la cabeza se mueve hacia la derecha. ¿Vale? Y esto es así. Pasamos al estado Q1, escribimos una X y hemos visto cómo se mueve hacia la derecha. ¿Vale? Bien, eh, en este momento yo os animo a que hagáis una pausa en el vídeo para intentar resolver el problema por vuestra cuenta. Os doy... Un rato. Bueno, vamos a continuar. Eh, ahora, estando en el estado Q1, vemos que nos llega a un 0. ¿Vale? Q1 nos llegaría a un 0. ¿Vale? Y lo que quiere decir ahí entonces es que, pues, como vemos, vamos a tener de nuevo el estado Q1. ¿Vale? El 0 lo cambiamos por el 0, o sea, se queda lo mismo que había, y nos movemos hacia la derecha. Vale, como vemos, efectivamente escribimos un 0 y nos movemos hacia la derecha. ¿Okay? Vale. Vemos la secuencia y ahora ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el estado Q1 y un 0. Pues estado q 1 y un 0, de nuevo, sería permanecemos en q 1 escribimos un 0 y nos pasamos de nuevo a la derecha. ¿Vale? Que es exactamente lo que ha sucedido. Hemos escrito ese 0 y nos hemos pasado hacia la derecha. ¿Vale? Ahora estamos en q 1 y leemos un 1. Por lo tanto, ¿se va a dirigir a dónde? Pues a q 2 ¿Vale? Aquí lo podemos ver. Entonces, sustituimos ese 1 por una i, ¿vale? Este 1 se va a convertir en una i. Y eh, vamos a mover la cabeza lectora hacia la izquierda, ¿vale? Y entonces nos quedaría esto. Y como vemos, no son iguales las secuencias. Con lo cual, la solución al ejercicio, la respuesta correcta sería que es falso. ¿Vale? O sea, aquí se rompe esta igualdad entre las secuencias. Bueno, eh, visto lo cual, ya sabiendo que la respuesta es falsa, pues vamos a continuar analizando cuál es el comportamiento de esta máquina de Turing para con esta entrada. Vamos a intentar ir un poco más ligeros en este caso, a ver hasta dónde llegamos. ¿Vale? Hemos visto efectivamente que es falso porque no tienen nada que ver estas dos cadenas continuamos. Bueno, pues estábamos por aquí, ¿vale? A les llega el punto de que de que Q sub 2, 0. Estábamos en esta secuencia eh, y entonces pues vamos a ver por dónde seguiríamos. Si queréis podemos de nuevo pausar el vídeo, podéis intentar llegar hasta el final de cuál sería la conclusión de todo este recorrido que hay que hacer hasta llegar o no a un estado de, de aceptación vamos a ver si es así bueno eh, partiendo de q2 y con un 0 volvería quedaríamos en q2 reescribiríamos un 0 y pasaríamos a la izquierda con lo cual este q2 pasará a esta parte de la cadena partiendo de q2 y con una x Pasaremos a Q0, escribiremos una X, que es la que hay, y nos moveremos a la derecha, con lo cual pues, se moverá el estado con la cabeza lectora. Q0 y un 0, pues tenemos Q0 y un 0, vamos a pasar a Q1, vamos a escribir una X, ¿vale? Este 0 pasará a ser una X y pasaremos hacia la derecha. Q1 y un 0, aquí vemos que es, pasas a otro Q1 y sigues dejando un 0 y pasas a la derecha. Vale, aquí estaríamos en este, eh, Q, sub 1 e i, Q sub 1 e i, nos da Q sub 1 e i y pasará a la derecha, con lo cual efectivamente llegamos aquí, y Q 1 y 1, que es este caso, nos daría pasar el estado de Q sub 1 a Q sub 2, escribir una i sustituyendo este 1 y pasar a la izquierda, vuelvo a retroceder hacia la izquierda. Vale. Q2i haría que dejemos un Q2 al el mismo estado, dejemos una i, el mismo símbolo, y retrocedamos hacia la izquierda de nuevo. Q2 y un 0 hace que el estado no sea Q2, un 0, y hacia la izquierda, o sea, volvemos a retroceder. Q2 y una x. Hace que pasemos al estado q sub 0, sustituyamos por una x, con lo cual se queda como está, y nos vamos hacia la derecha. q sub 0 y 0, hace que pasemos a q sub 1, sustituiremos este 0 por una x, y nos iremos a la derecha. Con lo cual ya tenemos aquí estas 3 x, y ahora q sub 1 y una y... Quiere decir que nos quedaremos en Q 1, escribiremos una i e iremos hacia la derecha. Esto volverá a suceder, Q un 1 y una i hacia la derecha. Y ahora tendremos Q 1 y un 1, que iremos a Q 2, escribiremos una i y nos iremos hacia la izquierda. ¿Vale? Con Q 2 y una i, como vemos... Bueno, ya va quedando claro cómo queda la cadena, la cinta. Q sub 2 y una Y, tendremos una Q sub 2, o sea, el mismo estado, respetamos la Y, o la reescribimos, mejor dicho, y nos vamos hacia la izquierda de nuevo. Tenemos de nuevo lo mismo, ahora tenemos Q sub 2 y una X, que ahora que pasemos al estado Q sub 0, escribamos una X y pasemos hacia la derecha y ahora q sub 0 i va a hacer que pasemos al estado q sub 3 escribimos una i y pasemos a la derecha y de q sub 3 i vamos a pasar a q sub 3 o sea a quedarnos en el mismo estado escribir el mismo símbolo la i y pasar a la derecha y de nuevo lo mismo q sub 3 i Y tenemos que, en este caso ya tenemos Q3 y símbolo en blanco. De donde vamos a pasar al estado Q4, se va a quedar ese símbolo en blanco y vamos a pasar a la derecha. Esto es un estado de aceptación, con lo cual hemos terminado la secuencia completa. Bueno, eh, en conclusión, pues el autómata sí aceptaba la cadena 000111, ¿vale? Siendo su secuencia completa de movimientos, pues esta que hemos visto, eh, que no coincide con la del enunciado. Por lo tanto, bueno, como ya sabíamos, la respuesta es falsa. Mostramos a continuación, ya hemos visto la diapositiva, el diagrama de transiciones de una máquina de Turing que acepta cadenas de la forma 0 elevado a n, 1 elevado a n, que es precisamente la de nuestro enunciado. Se aprecia el cambio de notación de los símbolos de la derecha, pues como veis aquí por ejemplo, esto en vez de ser una R de right es una flecha hacia la derecha, eh, y esto en vez de una L es una flecha pues esto en vez de una R también y esto en vez de una L es una flecha hacia la izquierda y el símbolo en blanco pues es en vez de ser un cuadrado es una B mayúscula y bueno, esto ha sido todo espero que os haya servido de ayuda eh, aquí podéis hacer un resumen de, de lo que ha sido esta presentación y muchas gracias por vuestra atención y un saludo